¿Diferencia de entornos más conocidos para los armerienses como Punta Antina o Cabo de Gata? Bien, pues Punta Antina y Cabo de Gata, por supuesto, que tienen su fama, por la gran importancia para el ecosistema, distinto al resto que habitan esos dos tipos de entornos. ¿no? En Punta Antina, por ejemplo, hay humedales con dunas, con una especie concreta como el lentico y la sabina, que... Son de los últimos reductos del matorral mediterráneo en marisma que nos queda en la costa española. Cabo de Gata es una. ahí sí es verdad que Cabo de Gata es la zona más árida de toda Europa, con una vegetación y una fauna, en muchos casos exclusiva y endémica de allí. Pero, pero, a diferencia de Punta Antina y a diferencia de Cabo de Gata, los hartos allí no habitan, no habitan, habitan en los llanos del poniente almeriense. Principalmente, no solamente en el poniente almeriense, sino también algo hacia la zona de Levante y algo hacia la zona de Granada, pero el máximo protagonismo de los hartos es en los llanos del legido, del poniente de modo que la especie Maitiano senegalensis donde tiene su máximo desarrollo es en nuestra zona. En Cabo de Gata prácticamente no hay Maiteanus senegalensis. En Punta Antina, habrá otras especies importantes, pero tampoco está esta especie. Y todo el valor que tiene. De modo que, por eso, insistimos en que se trata de una, de una zona esta del elegido realística para esta especie, que de otro modo pues, los invernaderos están cada vez ocupando más y nos estamos quedando sin ello porque en otras zonas no, no es